Si reunimos todo esto, tenemos un gran conjunto de hipótesis. Lo interesante es la palabra hipótesis. Yo la llamo la palabra de los 50 dólares, que suena importante y la uso cuando doy esta clase en las universidades. Pero ¿sabéis qué? La palabra hipótesis es un término formal para referirnos a suposiciones. Y si lo pensamos realmente, cuando completamos el lienzo de modelo de negocio, lo único que tenemos es una serie de suposiciones. Eso es todo. ...una serie de suposiciones... ...lo genial del lienzo... ...es que nos permite organizar nuestras ideas... ...pero no de un modo funcional como por ejemplo, qué está haciendo ventas, o marketing, o qué dice la hoja de cálculo, sino en torno a una serie de suposiciones iniciales razonadas sobre quiénes pensamos que son los clientes, qué productos les vamos a ofrecer y cuánto vamos a cobrar, y eso es fantástico. Podemos pasarnos todo el día o toda la semana sentados en la sala de juntas tratando de responder estas preguntas, aunque lo más probable es que estemos equivocados, es una buena forma de empezar. Lo que debemos averiguar ahora es cómo convertir esas hipótesis en hechos. Uno de los descubrimientos más interesantes de esta clase es el proceso de desarrollo de clientes. Empezaremos con las hipótesis del lienzo del modelo de negocio, y lo que haremos será ampliar este lienzo, colgarlo en la pared, y vais a utilizar los POSIT amarillos, sin usar bolígrafos o lápices sobre el lienzo, ya que la mayoría de las hipótesis van a estar mal. Pondréis el lienzo a la vista y comenzaréis a construir las hipótesis. Lo que haréis después será mirarlas y decir... ¡Ey! No hay datos en esta habitación. Salgamos y hablemos con los clientes, socios y creadores. Y así aprenderemos a hacer esto con algo de rigor, siguiendo un proceso. No se debe salir porque sí, sino que hay que hacerlo con el fin de diseñar experimentos, realizar pruebas, obtener datos y, lo que es más importante, adquirir conocimiento. El proceso de desarrollo de clientes resulta bastante interesante. Se trata de un proceso de cuatro etapas. La primera es el descubrimiento de clientes. Aquí es donde construís las hipótesis. Salís a la calle y empezáis a poner en práctica vuestras suposiciones sobre si existen personas que en realidad tengan el problema o necesidad que vosotros pensáis. Después haréis la validación de clientes y comprobaréis si la solución propuesta coincide con lo que pensabais que era el problema del cliente. Esta prueba entre el problema y la solución y vuestras funcionalidades y clientes a veces se conoce como adaptación del producto al mercado. Esto es lo que están poniendo a prueba en la calle y esto es lo que llamamos búsqueda del modelo de negocio. Pero ahora, en lugar de hacer esto al azar, contratando y despidiendo ejecutivos de ventas y tratando de sacar cuentas que realmente no son más que suposiciones, os vamos a sacar de la oficina lo antes posible y poner a prueba alguna de estas suposiciones iniciales. En la parte inferior del esquema encontramos lo que se conoce como pivote, algo muy interesante puesto que es lo que va a salvar vuestro trabajo. Una vez encontréis un modelo de negocios, repetible y escalable, pasaréis a la fase de ejecución del desarrollo de clientes, que trata sobre crear demanda en el usuario final y escalar, lo que se llama creación de clientes. Después crearéis las organizaciones para construir vuestra empresa pensando en escalar, pasando del desarrollo de clientes a una organización funcional que se orienta a la ejecución rápida y constante. Una de las cosas interesantes sobre el desarrollo de clientes y que hace que las startups sean muy diferentes de las grandes empresas es que en las startups lo hacen los fundadores. ¿Y por qué los fundadores? Hay un par de cosas curiosas que tienen que ver con la naturaleza humana, no con la tecnología. Antiguamente en una startup tradicional se habría contratado a un vicepresidente de ventas que hubiera salido a la calle, al que le habríamos dicho, intente vender esto, vaya y hable con los clientes. Solo se contrataría a alguien para que lo hiciera, pero recordad, un empleado no suele tener visión. Se limita a ejecutar lo que le digáis. Adivinad entonces lo que pasa si los empleados salen a hablar con la gente y les dicen... «Es la peor idea que hemos oído» o oh, «No, no, no lo vamos a comprar». Lo que ocurre es que vuelven diciéndoos que es su primera vez a lo que contestaréis. «No lo están explicando bien». Entonces los enviaréis de nuevo un par de días, semanas o meses y regresarán. Pero si sois fundadores entusiastas diréis «He contratado al ejecutivo equivocado, está despedido». Ahora imaginemos el ejercicio no con un representante ni un jefe de ventas o marketing, sino que ahora seréis vosotros los fundadores, los que salgáis y habléis con los clientes. Y si obtenéis el mismo feedback, os podría costar 3, 5 o 30 clientes, pero al final echaréis humo por las orejas porque la discordancia cognitiva empezaría a hacer efecto. Es entonces cuando os podréis dar cuenta de que vuestra visión no es correcta. Pero a diferencia de un representante, un vicepresidente de ventas o marketing, vosotros podéis cambiar la estrategia de la empresa. Vosotros podéis cambiar toda la propuesta de valor y preguntaros, ¿y si tuviéramos estas funcionalidades? Y los clientes os podrían decir, «No, no, todavía no». Pero entonces, si dijerais, «Bueno, y si tuviéramos esto otro», podrían decir, «Bueno, si puede hacer eso, le doy mi aprobación ya mismo». Si sois inteligentes, diréis, «Me pondré en contacto con usted muy pronto» porque lo que haréis es poner a prueba esa nueva funcionalidad con otros cinco o 10 clientes. De pronto os daréis cuenta de que no ofrecíais las funcionalidades adecuadas y de que al hacer este pequeño cambio ahora podéis tener incluso un gran grupo de clientes dispuestos a pagar. Los fundadores son los únicos que lo pueden hacer. En el pasado lo que se hacía era esperar hasta el primer envío a clientes, hasta que las ventas no coincidieran con el plan de ingresos, y los cambios consistirían en despedir ejecutivos en lugar de involucrar a los fundadores desde el primer día. Por tanto, es el fundador el que puede cambiar el producto, pivotar y escuchar de primera mano los comentarios de los clientes. Eso es lo que se pretende al sacar al fundador de la oficina. Lo siguiente que debéis entender sobre el desarrollo de clientes es qué es lo que en realidad hacéis fuera de la oficina. Creo que lo que realmente estáis haciendo es probando al máximo vuestra interpretación del problema o de la necesidad del cliente. Vosotros implícitamente teníais una hipótesis. Quiero que deje de ser implícita y que la hagáis explícita. Aquí están los problemas y beneficios para estos segmentos de mercado hipotéticos que habéis escrito en el lienzo. Estupendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a salir a la calle literalmente, con nuestras hipótesis. Pero no vamos a salir sin más a hablar con los clientes al azar, porque en este caso les podríamos haber enviado simplemente una carta o un correo electrónico. Lo que buscamos no son solamente datos, sino conocimiento. El modo en que este proceso funcione es saliendo a la calle y a medida que encontremos ese nuevo conocimiento, ir actualizando el lienzo. Una idea importante, modificaremos el lienzo haciendo anotaciones y diciendo, pensábamos que los clientes eran este tipo de personas. Madre mía, pero en realidad son este otro tipo de personas. Y las funcionalidades que pensábamos que necesitaban son en realidad otras. Por tanto, lo que vamos a hacer fuera de la oficina es empezar con estas hipótesis. Por ejemplo, imaginemos que los clientes son hombres de entre 24 y 35 años que viven en zona urbana y haremos algunos experimentos. Imaginemos una campaña de Google AdWords o si fuera un producto físico, salid y reuníos con ellos personalmente y después realizad algunas pruebas, observar y analizar los datos. Aunque no se trata simplemente de datos. Queremos saber si los resultados coinciden con las hipótesis, pero si no, no hay que rendirse y decir bueno, no han coincidido probemos con otro segmento. Debéis comprender por qué estaban mal vuestras hipótesis iniciales, ya que es lo que os puede aportar conocimiento. Por tanto, lo que podéis averiguar en este en este caso es, uy, seguimos encontrando chicas adolescentes en los barrios residenciales. Y podéis seguir diciendo si lo que queréis son hombres, o bien parar un momento y considerar que las adolescentes están entusiasmadas por comprar vuestro producto de inmediato. Otro aspecto interesante sobre el proceso de desarrollo de clientes que está íntimamente ligado con la producción y el desarrollo ágil es la noción de producto mínimo viable. En el pasado lo que hacíamos era especificar todas las funcionalidades del producto, desde el principio hasta el final. Esto tiene sentido en una gran empresa que lanza la versión 2.0, la 3.0, la 4, porque en cierto modo tiene una idea de quiénes son los clientes y qué necesitan. Por tanto, el responsable de producción puede estar casi seguro de que ha interactuado con los clientes durante el último año y medio y sabe lo que necesitan. Pero en una startup lo que hacemos es conjeturar. Y lo más probable es que nos vayamos a equivocar. Por tanto, en lugar de malgastar una gran cantidad de tiempo y dinero, ¿por qué no salimos de la oficina antes de elaborar algo e invertir mucho tiempo de producción y, lo que es más importante, de dinero? Porque es esto lo que hace quebrar a las startups, quedarse sin dinero. Queremos asegurarnos de que realmente vais a escuchar a las personas que acabarán comprando vuestro producto. Queremos asegurarnos de que vais a satisfacer sus deseos y necesidades. Así que, ¿por qué no averiguamos cómo crear el producto mínimo viable? Diseñamos las características mínimas necesarias para obtener feedback. El feedback puede ser comentarios, directrices o cualquier información de valor que nos ayude a decidir lo que deberíamos desarrollar y en qué orden. Un producto mínimo viable puede ser algo tan sencillo como un esquema de una web, un PowerPoint o, en el caso de un producto físico, una maqueta o una pieza funcional del sistema. Pero a medida que obtenemos feedback podemos ir agregando más funcionalidades, con una salvedad. Un comentario que siempre me hacen es, Steve Jobs no creó el iPhone preguntándole a los clientes, y dudamos mucho que Henry Ford preguntase a la demanda si querían un vehículo antes de que existiera uno. De hecho, en este caso, de haberles preguntado lo que querían, habrían contestado que un caballo más rápido o uno con seis patas. De ahí que la respuesta inmediata sea, entonces, si creamos nuevos productos, no hace falta que salgamos de la oficina. Pues bien, eso es una falacia. Existe un tipo de startup en lo que llamamos un nuevo mercado, el cual explicaremos en la lección de segmentos de mercado. Pero debéis saber que en los nuevos mercados es obvio que no salimos a preguntar a la gente qué funcionalidades necesitan. Pero sí queremos saber en qué se diferencia su vida antes y después de tener nuestro nuevo producto. ¿Cómo cambia su mundo? Si nos encerramos en la oficina, es imposible que lo sepamos si no hablamos con los clientes. Otra observación interesante sobre el desarrollo de clientes es la noción de pivote. Pivote es un término que acuñó mi mejor estudiante, Eric Ries, cuando se dio cuenta de la conexión existente entre validación de clientes y descubrimiento de clientes, y en efecto, le dio un nombre, que en mi opinión es increíblemente acertado. Un pivote os dice, ¿qué tienes que hacer cuando tus hipótesis no coinciden con la realidad? Esta es una observación muy nítida sobre las startups, y lo es porque ahora sabemos cosas muy diferentes a las de antes. Lo que sabemos ahora es que, en lugar de despedir ejecutivos cuando nuestro modelo de negocio no concuerda con lo que pasa en el mundo real, despedimos el modelo y decimos «¡Ey! Nuestras hipótesis estaban equivocadas». Por tanto, como hemos estado desarrollando el producto de manera iterativa y gradual, y hemos mantenido nuestros gastos muy bajos, un pivote es un cambio sustancial a uno o más de los componentes del lienzo del modelo de negocio, que dice «Oye, este no es nuestro segmento de mercado». ¿Nuestro segmento de mercado se encuentra realmente aquí? ¿O deberíamos cobrar desde el primer día? ¿O espera, hemos estado usando el canal de distribución incorrecto? ¿O quizá, vaya, tenemos los socios equivocados? A propósito, una iteración es un pequeño cambio en uno o más componentes del lienzo del modelo de negocio. Por ejemplo, una iteración sería cambiar el precio de 9,99 dólares a 6,99. Un pivote sería, por ejemplo, un cambio de freemium a suscripción. Esto es un cambio sustancial. Por tanto, la idea clave es que un pivote les permite salir y hacer cambios. Recordad, normalmente los fundadores son los únicos que pueden hacer pivotes y de hecho es la razón por la cual el desarrollo de clientes es totalmente diferente de lo que era antes. Otro aspecto sobre los pivotes en los que os debéis fijar es que deseéis mantenerlos a una velocidad y ritmo constantes y es que deseáis que vuestra empresa funcione a buen ritmo y velocidad en la toma de decisiones, como si fuera un metrónomo, constante, coherente e incesante. Veamos ahora el primer paso del descubrimiento de clientes, lo que viviréis durante las próximas semanas si estáis haciendo esto en serio. En la primera fase exponéis vuestras hipótesis, dibujáis el lienzo del modelo de negocio, lo colgáis en la pared, os ponéis todos alrededor y empezáis a poner posit amarillos. Pero el siguiente paso es salir a la calle, vais a poner a prueba el problema, vais a poner a prueba vuestra interpretación del problema o necesidad del cliente. Y vais a averiguar cómo crear un prototipo. Después pondréis a prueba la solución y lo haréis en el caso de una web creando un prototipo de baja fidelidad y después un prototipo de alta fidelidad. Después volveréis a poner a prueba vuestra interpretación de las necesidades del cliente. Y si la solución coincide, a esta coincidencia se le llama adaptación del producto al mercado. Este es el santo grial de los emprendedores. ¿Estoy creando algo de lo que nadie se cansa o simplemente están dispuestos a vaciar sus carteras para obtenerlo? La cuarta fase del descubrimiento de clientes es verificar el pivote. ¿Reconocen los clientes que les estáis resolviendo un problema o necesidad de gran valor? ¿Entendéis vuestro modelo de negocio lo suficiente como para probar a vender ya? que es el siguiente paso de la validación de clientes? Ahora bien, lo que en verdad desmoraliza a la mayoría de emprendedores es que la respuesta más común que se obtiene la primera vez es no. Peor sería contestar, ¿les gustó más o menos o en cierto modo? Esa última respuesta no sirve en una startup. Esa respuesta significa que la gente ha sido amable con vosotros. Solamente sabréis que tenéis algo por lo que vale la pena invertir tiempo y dinero cuando la gente intente literalmente obligaros a que aceptéis su dinero o no puedan cansarse de vuestro producto incluso en su forma preliminar o con errores. Esto es lo que estáis buscando y si aún no lo habéis encontrado es porque el proceso de desarrollo de clientes es un círculo reiterativo que asume que vais a pasar por esto muchas veces. Cuando por fin creáis haber encontrado algo que satisfaga las necesidades del cliente, pasaréis al siguiente paso, la validación de clientes. Echemos un vistazo de nuevo al descubrimiento de clientes, pero de forma diferente. Si estáis usando el manual de la startup, observaréis dos rutas. Tenéis una para el canal físico y otra para el huevo móvil, y con las diferentes tácticas para un canal u otro. Pero la estrategia es la misma. Exponer vuestras hipótesis, poner a prueba el problema y la solución, pivotar o continuar. Y recordad, todo esto ocurre fuera de la oficina, cara a cara con los clientes.